Licenciado de Cinta 2019 Licenciado es mentira no le ¡Qué bonito! Eso es mentira, no les creo Pero al verte ahora con control Lo comprobé, ay qué dolor Todos dicen que tu ventaja Mira, al 10! sigue sí. no el sabor La las de hoy avanzando en la